Con permiso, gracias por acompañarme. Hoy les platico de otra de tesoros. ¿Se encontraron la lana? Sí la encontraron, ¿cómo no? Sí la encontraron, pero pues yo creo que prefería no haberla encontrado. Los primos de León, los Morales. Estábamos muy ligados con Silao porque eh, había carrera de bicicletas de Silao a León los domingos y venían varios muchachos de León a correr de Silao a León y de León a Silao era ida y vuelta. Pocos tenían bicicleta de carrera, la mayoría era bicicleta de turismo y ya todas soldadas. <risas> Aguantaban de milagro la ida y el regreso a León. Entonces los primos de León, Daniel, Cheo, Paco, Crucito, Crucito falleció joven, Tano, pues todos andaban en la rueda de la búsqueda y Daniel tenía amigos que tenían aparatos y venían a después iban a León, etcétera, etcétera, etcétera. Y tan es cierto lo de los tesoros que cuando abrieron el eje famoso en León, Guanajuato, cuando Torres Landa fue gobernador, que abrieron el eje, la avenida de lado a lado en León, Guanajuato, encontraron muchos tesoros enterrados. Entonces, bueno, pues, pues ellos buscaban también. Pero ese estaba en un cerro. Les dieron las referencias rumbo a Lagos de Moreno de que, pues por ahí había un, que veían a un Catrín muy elegante en su caballo, que le brillaban en la noche los adornos de, del traje de charro. Y pues dijeron vamos, pero fueron varios, varios amigos. Seis, siete amigos fueron. Y fueron en la noche precisamente. Yo no sé por qué fueron en la noche a escarbar, pero pues según será la creencia de que eh, lo vas a encontrar más fácil o para que no te vean que estás escarbando, porque muchas veces ese es el detalle de que no quieres que te vean escarbando porque en el campo te vendes de... Kilómetros de distancia, pues, ¿no? Este, y ha de haber sido por eso que fueron en la noche al cerro y se pusieron esclavos. Y pues sí, había señas y le siguieron y emocionados. Como siempre haciendo planes, ya en qué vas a gastar lo que, lo que te vas a encontrar, ¿no? Y pues siguieron hasta que encontraron una roca grande. Una roca grande. Y me dijeron, pues aquí está. ¿Quiénes Estaban cuando oyeron el galope de alguien que se acercaba. Y ellos dijeron, pues el dueño del rancho. O algún vecino que viene a preguntarnos qué estamos haciendo aquí. Eso sí da más miedo, pues, ¿no? De que te vayan a sacar la pistola e incluso te, te acaben ahí, ¿no? Porque pues nuestra gente ya ve que era muy muy violenta pues no muy celosas de sus tierras, no permitían que fueras a, a buscar sin su permiso, etcétera. Entonces pues, les dio miedo a ellos, pero creían que era el dueño del terreno, pero pues estaban en, en el cerro, pero bueno, pues también hay dueño por ahí, ¿no? Entonces se acercó el esta persona, o no sé si llamarlo así. En su caballo muy elegante, se bajó y les preguntó de que si andaban buscando el tesoro, le dijeron sí, comida y todo, pero le dijeron sí. Entonces dijo, bueno, pues este, aquí está, y agarra con la mano la roca y la mueve con una facilidad asombrosa, como si fuera de papel, mueve la roca hacia un lado y ven la entrada de una cueva. Misteriosamente, algo ilumina la cueva y se ven los costales llenos de monedas. Basta en el suelo, tira las monedas, mucho dinero. Mendy, Mendy, gracias por estar con nosotros, Mendy. Nebroncé, ese catrín sí fue verídico, había uno que tenía... Pata de chivo y pata de gallo. Y había otro que tenía pies normales, dice Neuron C. Ese Catrín sí fue verídico. Había uno que tenía pata de chivo y pata de gallo. Y había otro que tenía pies normales, pero siempre caminaba hasta rumba San Pancho. Todo el Torres Landa. O sea, fue el mismo de los primos entonces porque estoy hablando de los morales de León Guanajuato, que se fueron rumbo a Lagos de Moreno, al Cerro, a escarbar. Y me está diciendo, un sé que conoce esa zona, dice, ese catriz y fue verídico. Había uno que tenía pata de chivo y pata de gallo, y había otro que tenía pies normales, pero siempre caminaba hasta rumbo a San Pancho, toda la avenida Torres Landa, entonces los primos andaban sobre ese rumbo, eh, escarbando, buscando. Cuando llega este Catrín en su caballo, ya te da. cuando platica uno eso a veces, ¿eh? venía en su caballo, se baja muy elegante, que con la luz de la luna le brillaba la botonadura de oro y plata del de traje de charro que, que cargaba, eso decían los primos que con la luz de la luna le brillaban los adornos del traje, y se baja él y les pregunta que si estaban buscando el dinero, dijeron sí, pero ellos primero creían que era algún dueño del rancho, dueño del cerro, un hacendado, y con miedo y todo le dijeron sí, jamás pensaron que fuera otra cosa rara, mala, ¿no? Entonces se baja del caballo este Catrin, se acerca a la entrada donde estaban ellos, había una roca ya y dijeron ellos movemos esta piedra esta roca y aquí está la lana entonces el catrín con una mano como si nada mueve la roca la hace a un lado y ellos ven adentro de ese hoyo de esa cueva de ese lugar costales llenos de dinero desparramada las monedas en el suelo o sea mucho dinero y les dijo sí ahí está y es de ustedes, no, no, hay, no hay ningún problema en absoluto. Nada más me tienen que firmar aquí donde me entregan su alma. Nada más me tienen que entregar a, a firmar aquí donde me entregan su alma, les dijo el Catrina a, a los primos. Dice Jaime Olmedo, buenas noches, tengo 11 años. Y me gustan sus historias. Me recuerda a mi abuelita que nos cuenta cuando estaba chica. Somos de la calle Esperanza, en Silao. Sí, Jaime, efectivamente. Muchas historias en el rumbo porque hubo muchos difuntitos. Yo le preguntaba a mi mamá que por qué hay tantos espantos en Silao, en la zona, en León, en Irapuato. Y me dijo que es que había habido... Mucha guerra y mucha revolución, y que cuando ellos estaban chiquitos, porque mi mamá era de 1903 y mi papá de 1890, cuando la revolución, mi papá ya tenía 19 años y mi mamá ya tenía 7 años, entonces la vivieron, que caminaban de silaba a cámbaro buscando comida y donde quiera encontraban muertos. Y la batalla en Silao de 1860, pues también murieron en todo el pueblo. Ahí fue la, la, la batalla en el, adentro del pueblo. Y luego la guerra de independencia, pues también luego la revolución. O sea, siempre ha habido mucho, muchas defunciones en el pueblo, en el rumbo. Entonces yo le decía a mi mamá, mamá, ¿por qué hay tanto espanto aquí en Silao? Me dijo... Pues es que cuando la revolución hubo muchos muertos, me decía. Entonces, pues es lo que han de ver. Y por lo mismo, cuando se fueron por la revolución, dejaron muchos tesoros enterrados. Y se los ha venido encontrando la gente poco a poco. Me dice Neurón, sí, Torreslán era antes Avenida San Julián. Tenía ropas brillantes. El, el charro que platican los primos, justo esa descripción que dice de ornamentos brillantes, así lo describen otras personas que lo vieron. Y los primos, los morales, pues los toca de frente, de cerquita verlo cuando les abre la, la cueva y les dijo, oh, aquí está el dinero, es de ustedes, pero me tienen que firmar por su alma. Me tienen que entregar su alma. Y en ese momento se dieron cuenta ellos de que pues estaban frente al malo, pues no. No, no, no me gusta mencionar la palabra real. Estaban frente al malo y pues cayeron, nos trataron de huir, pero cayeron, y dos o tres se enfermaron, ya no se pudieron recuperar y fallecieron. Porque fue terrible el susto que vivieron tenerlo frente a frente y donde él les pedía el alma para que les entregara el dinero. Dos o tres fallecieron. Nos platicaba Paco, nos platicaba Cheo, nos platicaba Daniel que... Pues andaban, ahí andaban en la rueda. No sé si andaba gente de Silao, pero... Dice Mendy, Jaime, a mí también me encanta cómo narra las historias, muy agradable el señor, gracias. Mendy, pues ya abuelito, mija, platica uno lo que uno vivió, lo que uno vio, lo que nos platicaban. Y con 80 años de vida, pues, pues ya siempre sabe uno algo, ¿no? Pues esa es la historia de ese charro que pues todavía lo ven por allá, como dice Jaime, este como dice Nebrón, y pues solo Dios sabe, pero hay, hay misterios muy grandes que cuando yo les puedo platicar de todo eso, ¿eh? sin meterme en cosas más duras, serias, graves de posesiones y eso no, porque el problema de, de la mano peluda del que dirigí el, pro, el programa, era porque se me empezó a meter en cosas más eh, prohibidas. Dice: no abras una puerta que no puedas cerrar, y ahí sí yo ya no... De detalles así, de aparecidos y tesoros enterrados, sí, porque lo viví. Yo fui buscador de tesoros en Silao. Por eso les platico, sé perfectamente lo que se siente en un lugar a oscuras, con una vela escarbando, que sientes que te jalan de abajo del suelo, que te dejan solo adentro del hoyo a medianoche y te escarbando. O sea, yo he vivido eso. Pero cosas a ese nivel de negatividad no en sana paz, ¿no? Mariana Chávez... Ese Catrín de Torres Landa en León, Guanajuato, también andaba en el barrio de San Miguel. Ese Catrín de Torres Landa en León, Guanajuato, también andaba en el barrio de San Miguel. Pues es que mira, mija, antes las haciendas eran del tamaño de una ciudad, de un municipio, que había haciendas que eran del tamaño de dos o tres estados. Entonces, pues... Hacendados que tienen mucho dinero, que dejaron mucho dinero, o muchas deudas eh, con la familia, o morales, o no sé, eh, haciendas muy grandes, enormes: San Pancho, eh, o sea, San Francisco, eh, León, Silaura, Puerto, que llegaban hasta Zacatecas, las haciendas de, de un solo dueño. Por eso los misterios a veces se centran en catrín, por ejemplo, que recorre muchas partes. Porque mi hermano Pepe veía catrines también, porque era la vestimenta de aquel tiempo. Le tocó verlo en dos casas. En una, cuando salió ese pipí, vio que tenía la tina llena de oro o de plata abajo de un árbol. Y con la luz de la luna se veía la tina llena de monedas y el catrina allá a un lado, el charro muy elegante al lado, cuidándolo, ¿no? Y otra vez también en la huerta de mi papá, en Sila, Guanajuato, en Palma, 42, pues mi hermano andaba al fondo de la huerta y vio que al frente, casi en la puerta de la casa, pero adentro se paseaba el catrín en el portal. Y dijo, Pepe, ¿y ahora cómo salgo? <risa> ya falleció mi hermanito, pero le dio mucho miedo porque el Catrín se paseaba por donde tenía que pasar mi hermano para salir de la, de la casa y le dio mucho miedo. Pero solo Dios sabe el misterio de los, de los Catrines. Me da gusto saludarlo. Ese Catrín de Torreslanda en León, Guanajuato, también andaba en el barrio de San Miguel. Ese Catrín se si fue verídico, dice Neurón. Mariana Chávez, Neurón. Misael Carpio, buenas noches Misael, que Dios te bendiga Misael, gracias por escucharme. Jaime Olmedo, que Dios los bendiga, me da gusto saludarlo Y hasta la próxima, si Dios nos da oportunidad.